En una clínica muy especial. Señor, disculpe, esto es una zapatería. Hay unos doctores únicos en su especie. Pero ves, doctor, como tengo muy mala memoria? <coughs> Bien, con esto ya tengo Vamos, Usurpadores, tacaños, mentirosos, peligrosos cobradores de apuestas. Me voy a cobrar la apuesta. Mafiosos, estafadores y con muy mala bada. Eh, déjame las gafas. Vidal como doctor Rodríguez Cazuelas. Ricardo Vidal como doctor Ciruela Garbanzos. Médicos. La Zipcam. Zipcam. Uh. El siguiente, por favor!